de los medios aéreos en la extinción de incendios forestales... ...la ubicación es inmejorable... ...porque cubre la zona oriental de la provincia de Guadalajara... ...y además el norte de la de Cuenca... ...una parte de la, mmm, de los pilotos... ...migadistas... ...sala de estancia y avitallamiento... Eh, ...sala de emisoras... Y de, ...y de dirección técnica... ...sala de formación... ...vestuarios, aseos... Una cosa que, que considero que es importante, que el proyecto no solo es minucioso con los interiores, también es cuidadoso con el exterior. castilla La Mancha tiene una extensión de más de 8 millones de hectáreas de las que el 45% es terreno forestal. Un terreno que está caracterizado por la presencia de bosques, praderas, un rico patrimonio natural que hay que proteger y que se enfrenta a la emergencia climática, que está poniendo en riesgo su supervivencia y uno de los mayores peligros son los incendios forestales. El gobierno de Castilla-La Mancha se ha dotado del dispositivo del Plan InfoCam, que se ha convertido en una referencia a nivel nacional e internacional, compuesto por cerca de 3.000 personas, entre bomberos forestales de la empresa pública Geacam, técnicos de la Junta y agentes medioambientales. Desde el año 2015 el gobierno presidido por Emiliano García Paje ha invertido más de 11 millones de euros en infraestructuras para mejorar la eficacia del servicio y la calidad del empleo personal del plan Infocam en todas las provincias, como el retén de Uña, Cuenca, el aeródromo de Quinto de Don Pedro Toledo o el cárcel en Albacete en la base de lagunas de Ruggera Ciudad Real o la de Alcoroches, Guadalajara, entre otras y vamos a seguir invirtiendo en los próximos años con más de 8 millones de euros para la construcción del nuevo Centro Operativo Provincial de Ciudad Real de las nuevas bases aéreas de Férez, Albacete, Villaminaya, Toledo y Corduente Guadalajara. La nueva base de Corduente, situada en pleno corazón del Parque Natural del Alto Tajo, será un punto estratégico que contribuirá a la eficacia del dispositivo del Plan InfoCam al mejorar su operatividad y su capacidad de actuación ante los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Esta infraestructura estará dotada de un aeropuerto con dos calles de rodaje y dos puestos de estacionamiento que podrán utilizar distintas aeronaves como helicópteros intermedios, helicópteros medios y helicópteros pesados. Además contará con un edificio para la estancia y el alojamiento del personal de extinción de incendios forestales, para pilotos, mecánicos y el personal del dispositivo Infocam, con zonas de descanso, vestuarios, zonas de uso público, una sala polivalente, zona de recepción y cuartos auxiliares para instalaciones y almacén, así como sala de juntas y la oficina de administración y emisoristas. Una nueva construcción en la que se van a destinar más de 2 millones de euros en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, que servirá de centro de trabajo para 20 personas, entre bomberos forestales, emisoristas, conductores, técnicos, mecánicos y pilotos del Plan Infocam, con unas instalaciones modernas, seguras y cómodas, adecuadas para un dispositivo de referencia en la prevención y extinción de incendios forestales, como es el Plan Infocam de Castilla-La Mancha en el medio natural es tarea de todos